Muchas gracias, Yerian, y gracias a los a todo el personal del, y al equipo ¿no? que nos permite llegar eh, hasta ustedes. Miren, eh, hay una situación que se ha venido dando en Estados Unidos con relación al presidente Trump, con relación a Biden, y hay unas declaraciones que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el Secretario de Estado, como se le llama en Estados Unidos, el señor Pompeo. Eh, Pompeo deja entrever que eh, Trump va a continuar en la presidencia, pero eh, sobre la base de que ellos entienden que hubo un fraude, que le ganaron las elecciones con, con, una, con ciertas mañas y que esas mañas van a desaparecer, van a se van a descubrir, se van a determinar para que eh, Trump mantenga la presidencia de la República. Y eso, por supuesto, está creando un estado de incertidumbre porque todo el país ha visto, ha visto eh, que los doscientos y pico de votos electorales que necesit necesita un candidato para alzarse con la presidencia los recibió Biden. Lo que quiere decir que hay una situación, hay una realidad que... Aparentemente, aparentemente digo, Donald Trump y su equipo no quieren reconocer. Donald Trump es un bravucón y así ha sido toda su vida. O sea, ha sido un individuo que eh, parece más bien un dominicano que un norteamericano. Y digo dominicano porque el dominicano es de los que piensan que el pleito, la mitad del pleito a la boca. Entonces, en definitiva, eh, ellos eh, están... Están entendiendo que producto de esa actitud que le ha y, y, y, que ha puesto de manifiesto el presidente Donald Trump, van a quedarse con la presidencia de la manera que sea, sí o sí. Y eso crea una incertidumbre y puede crear una situación nunca vista en los Estados Unidos. Hay un solo caso en la historia norteamericana en que un presidente desconoce el resultado electoral de las elecciones a principios del siglo antepasado, 1800, el presidente John Quincy Adams 1800 1800 déjame ver para darle la fecha exacta. En 1801 el presidente John Quincy Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, se negó a abandonar el poder frente al eh, candidato ganador Thomas Jefferson. ¿Qué pasó? Bueno, las reglas no había una regla establecida en el sistema norteamericano para situaciones como esta, porque dense cuenta, estaba comenzando todo. Eh, lo que se hizo fue que el, el Senado de la República, el Senado norteamericano, juramentó al nuevo presidente y todo lo que significaba la, la Casa Blanca, o sea, lo que significaba el, el poder como tal, se, se mudó. Se mudó hacia la las ejecutorias del nuevo mandatario y dejaron al presidente ahí. Finalmente lo sacaron a la fuerza. O sea, eh, no hay establecido un mecanismo, sino que lo que dice la, la historia es que básicamente eh, todos los titulares de la Casa Blanca, después de la juramentación del nuevo presidente, se prepararon temprano para irse en caso de que se vean eh, sino de, de, para evitar la humillación de los órganos independientes del Estado, el Ejército, el Servicio Secreto, la CIA, el FBI, el personal de la Casa Blanca, todos operaron bajo un mismo código. Todos se pusieron al servicio del nuevo presidente. Y el otro quedó siendo un presidente, un presidente, ¿no? Entonces, eso pasó. No, no, no creo que haya habido, después de lo de John Quincy Adams, una situación parecida, y no creo que se haya presentado que un presidente, se, que se haya llegado a niveles de, se ha llegado a la, al, al Supremo. Y el Supremo ha decidido muchas cosas en el tema del electoral, pero, pero sí hay un precedente de un presidente que se niega a abandonar el poder, alegando lo mismo que está alegando Trump, alegando fraude. Pero lógicamente todo el mundo sabe que Donald Trump es un bravucón, Donald Trump es un bocón, es un individuo que acusa y dice cosas sin tener prueba. Desde que llegó ahí, desde antes de llegar ahí, se peleó con la prensa, se peleó con todo el mundo. Entonces, eh, indudablemente que eso hace que el presidente saliente, vamos a decir, el presidente Donald Trump, el todavía presidente de los Estados Unidos, pierda fuerza o pierdan fuerza sus argumentos. Como ustedes pueden ver, resulta que los miembros de su entorno, ese, su secretario de Estado, ha estado también en la misma tesitura. Y todos van a estar en la misma tesitura hasta que, hasta que el, un órgano público tome una decisión. Entonces, todo va a cambiar. Lo cierto es que en este momento crea incertidumbre y crea un cierta, una cierta situación de pánico en la sociedad y la gente... Eh, no se siente cómoda, no se siente tranquila, pero eso se va a resolver, creo que sí bueno eh, en segundo lugar miren, nosotros tenemos muchos problemas con el tránsito en la República Dominicana no solamente en San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís no está a escapo a la situación por la que estamos atravesando pero tenemos muchos problemas grandes problemas para colmo, para colmo se ha sumado a todos esos problemas de tránsito una especie de ángel del averno, una especie de ser humano incapaz de ser consciente de qué está pasando a su alrededor, qué es lo que hace. Es un ser humano que anda por las calles sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, de, de, de sentido común haciendo cosas y llevándose a todo el mundo por delante. Y eso es un problema que se suma al gran problema del tránsito, me refiero al delivery. El delivery, señores, en este país, en la calle de, la, de San Francisco de Macorís, vamos a ponerlo más, es una gran preocupación y una gran desgracia, porque estos muchachos viven de los pesitos que levantan por estar llevando cosas, y mientras más cosas lleven más ganan, porque la mayoría de los empleadores no le pagan un sueldo como tal, y eso hace que ellos anden en la calle con un jodido canato, en la parte de atrás, llevándose a todo el mundo, y no importa que te soben el canato en el, tu, a tu vehículo. Entonces, no tienen ningún control, no no tienen casco, probablemente no tengan licencia, eh, probablemente el motor no tenga placa eh, andan con este canasto como les digo y, y ustedes los ven haciendo CISAT dentro de dentro de las calles las calles atiborradas de vehículos el carro mismo lo tienen coño en dos rayados dos rayados me lo tienen con los canastos entonces señores tenemos que poner aunque sea mínimamente reglas la, la DGC Atención, general Cenas Rojas. Usted que ha sido vilipendiado aquí en San Francisco de Macorís, pero usted es el comandante de aquí. Independientemente de lo que piense en grupo o lo que sea, usted es el comandante de aquí. Y usted es el jefe de la DGC, porque la DGC pertenece a la Policía Nacional. Entonces, póngale régimen, haga que esos miembros de la DGC que se aglomeran en una esquina para estar fastidiando a, a, a conductores, eh, preguntándole por el cinturón que no se lo pusieron, cuando aquí hay miles de situaciones graves en el tránsito que nadie toma en cuenta, ni siquiera ellos que tienen que tomarla. ¿Usted me entiende? O sea... En vez de estar aglomerados todos en una esquina, que, que se diseminen en todo el pueblo, en lugares donde hay dificultad. Y la policía sabe cómo hacer mapeos de situaciones difíciles, porque eso es parte de, lo que el, de los planes operativos que aprenden los policías, mapear la ciudad aquí en esta esquina aquí se produce tales y tal casos y entonces te ubican esas, esos lugares pero ellos se aglomeran todos cerca del parque usted ve 8, Solo hay. 7, 8 y 9 Solo entonces, hay. pero yo no entiendo por qué se tienen que aglomerar todos ahí a comenzar a fastidiar a conductores Amado, ¿Mm? las jaivas son las que salen cuando va a llover o, sí, o, la sí, sí. Así es que yo hacen el domingo salieron todos, <risa> o el lunes, que, que era feriado, el, ¿no? el lunes, salieron todos por San Francisco de Macorís a poner multa. Entonces, no es que esté mal el tema de la multa. Si usted está incumpliendo con el, la norma del tránsito, está oh, sí, está bien. Pero es que se nota que no es una política real de resolver no, el problema no, no. del tránsito, Dios mío. Pero hay cosas peores en el tránsito. Miren, aquí hay un problema serio. Yo le voy a poner un solo ejemplo para que el, el pueblo me entienda. Cuando usted camina por la calle arriba, esa, es, esa es una de mis rutas obligadas porque yo vivo por esa ruta. Esquina, calle Colón, donde está Inemé, el, el estacionamiento de los vehículos está viviendo por la Colón, está a la izquierda. Lo que quiere decir que para tú poder ver... Si hay posibilidad de tú cruzar, para Tienen tú tener visibilidad, tú tienes que meterte a la mitad de la intercepción. Una cosa que es un disparate. Ah, dicen que no, que eso es para beneficiar a las guaguitas. Para... Óyeme, las guaguitas es un grupo. Exacto. Todo el pueblo, toda la ciudadanía, todos los conductores estamos sufriendo la desgracia de que se nos trae un maldito loco. En un, en un motor. En un vehículo, porque también hay locos O en vehículos. un vehículo, porque tenemos que llegar a la mitad de la intercepción para ver si no viene nadie y poder cruzar la jodida calle. Entonces pongan ese parqueo del otro lado. O prohíban los parqueos cercanos a las intercepciones para uno poder ver. Pues yo no puedo, yo no puedo cruzar ahí. Yo no puedo cruzar ahí. Si no me meto a la mitad, yo no puedo ver si, si, si, si tengo obstáculos para continuar la, la marcha. Entonces, oye, es una vaina que no tiene sentido lógico. Entonces, yo no lo entiendo. Eso y que se aglomeran, yo no lo entiendo. Y así, como yo le planteo ese ejemplo de esa esquina, que es una esquina hay que varios. conozco muy bien, hay varias. ¿Y cómo se resuelve eso? Sencillamente, cambiando el lugar donde se parquea. Que ahí hay un centro médico y hay una emergencia. Bueno, quite, no, que no se parquee por lo menos en esa parte de la esquina para que uno pueda tener más visibilidad. Buscar las soluciones a los problemas y a las cosas, señores. Porque la verdad que tenemos un problema. Señores, eh, aquí, pa, aquí pasan pocas cosas. Porque solo pensar la manera como el delivery anda en la calle, yo no tengo nada en contra de esos muchachos, ellos están ganando su dinero y perfecto, y es un buen servicio en cierto modo, porque tú no tienes que salir de tu casa por dos o tres pesos, tú resuelves que te traigan una funda de azúcar o que te traigan un, un, un sobre de café, está bien, pero el problema no es ese, el problema es que ellos... No saben, no respetan ni señal de tránsito, ni respetan conductores, ni respetan nada. Se le importa chocarte en un vehículo. Increíble. Mire lo que dice Yerjan, que le tienen el carro todo rayado. Rayado. Porque ellos. ¿Y tú no has ellos, matado dos delivery Ellos no. No porque ellos. Cuando no, no encuentran para dónde pasar, cruzan entre dos vehículos y como el carro no es de ellos, el motor no es de ellos, el canasto no es de ellos, no le importa rayarte el vehículo. Eh, tienen, tienen los vehículos una fíjense para que ustedes vean cómo andan los vehículos allá a ellos no les importa lo que hay tú sabes que es lo que hay que hacer no es ahí. desacreditar a los, al comercio es es que eso no es no lo están, que hay es que no están que eh, eh, no están rotulados sí, algunos sí lo están muy no pocos eso sí, no es lo que hay que hacer cuando un delivery haga una vagabundería de eso es decir el, el delivery de tal sitio y ya porque no, no le queda uno de otra señores es increíble que uno vive en este país sin, sin me hace como los historia. chivos sin ley y el que quiere vivir con ciertas reglas no puede vivir en un país donde se vive como los chivos sin ley y esa es la gran desgracia eso es lo mismo que pasa con el covid que uno nos cuidamos pero todo el mundo no, la gran mayoría no se cuida y entonces por eso estamos como estamos me hizo un amigo una bueno, historia amado muchísimas gracias eh, tienen varios deliveries en su negocio y que la gasolina se le estaba acabando muy rápido y le grabaron el delivery por allá sacándole la gasolina al motor del negocio. Pare, parece como que la vendía o se le echaba a otro. Eh, pero eh, sí, es muy terrible lo que pasa. Bueno. Vamos eh, luego de esto a entonces a contactar con WhatsApp. Vamos a leer la pregunta del día. Eh, a propósito de que ya estamos en Navidad, señores. Miren qué hermoso está este set. Y la pregunta del día es la siguiente. ¿Cómo valora usted que el gobierno entregue bonos navideños en tarjeta Solidaridad? Ah, es a través de la tarjeta Solidaridad, que se entregarán las ayudas, sí, sí, claro, a de la que el señor Gustavo nos preguntaba eh, por qué vía. A través de la tarjeta. A través de la tarjeta. No, no escuché. Sí. ¿Sí? ustedes entonces, se dan cuenta que los bombillitos parece como que se prenden de acuerdo al estado de ánimo. Mira don, lo de Francis, siempre están agrotados. <risa> Doña Lourdes no está viendo el programa. Los no, no, no, no, <risa> tuyos están más o menos y los sí, míos están en calma totalmente. <risa> Muy bueno. ¿Te das cuenta? Es como sí. por el estado de ánimo. Qué barbaridad, ¿eh? Vamos entonces a ver qué nos dicen a través de WhatsApp.